Todo tuyo. Buenas noches, domingo a la noche, llegamos acá a Liniers, otra fecha más acompañando a Vélez Futsal. Hoy contra Círculo Policial se viene un otro partidazo. Estamos acá en Liniers. Domingo Día del Padre. Felic felicitaciones para todos los padres de Vélez, Círculo Policial, los felicitaciones, vecinos, Pedro, los, vecinos a vos también. De, los vecinos de Burlingame. Así que nada, un placer. La verdad otro, Otra fecha más Acompañando a Vélez Ya está por arrancar el partido Estamos desde acá Desde la Malfitán y buenas noches Buenas noches Como dice Federico Saludos a todos los padres Agradecidísimo Totalmente Acá la gente de Vélez Futsal Por invitarnos A poder presenciar Y poder transmitir en vivo Este partido de futsal Entre el club atlético Vélez Arfield Y el círculo policial Que es Futsal AFA Vos seguís contando de la Divisional. Sí, de la Divisional D, de Futsal AFA, hoy es un lindo, hoy es un lindo encuentro, ya que el Círculo, Policial está, el Círculo Policial, como tanto Vélez, están de mitad de tabla para un poquitito para abajo así que de vuelta, sí. este es un partido del que el que gana, gana 6 puntos ¿Qué, y no, ¿qué y no día gana pantoso, hoy lluvia y demás, te vas Yo a quedar en, en tu casa dijimos, vení, vamos a transmitir llueve hasta, hasta el martes no. y ya hace una semana que estaba lloviendo no. los chicos que van a jugar de Vélez, de Vélez son Ariel Minetti con el número 2 Maximiliano Bravo con el número 3 después Juan Cerda con el número 4 Bien. Brian Mandrino con el número 5 uh -huh. el número 7 Facundo Ferreira el número 11, Agustín Cáceres Número 9, Capitán, Guillermo Sanguinetti. Número 10, Federico Giroma. Número 12, Mauricio Betti, el arquero. Uh -huh. eh, después tenemos el número 8, Federico Marra. Sí. El número 14, Matías Hurt. Un sí. abrazo muy grande a él y al, y al papá. Rodrigo, buen Después, fotógrafo, ¿eh? sí, nos sacó un poquito riéndonos día <risa> en la catedral. El número 15, Rodrigo, Rodrigo Martorello, que es el búho, le dicen, el que metió el tercer gol Me de acuerdo. mitad de cancha. Me con el que Vélez le ganó 3 a 2 a Sportivo Barracas. Exacto. Después tenemos el número 13, Maximiliano, Pe Maximiliano Peña. Y el otro arquero, ya te digo cómo se llama. Con el número 1, Nicolás Nogales. Acá estamos viendo la gente del círculo policial. Y para este lado está la visita, perdón. Minchado. La visita. Contá. Con el número 2, Gonzalo García. Con el número 14, Maximiliano Escacela, con, ¿Sí? con el número 5, Nicolás Andoro, con el número 4, Maximiliano Bustamante, con el número 10, Norberto Jiménez, con el número 12, Nicolás Tazara, con el número 13, Michelle Cuenca, número 9. ¿Eh? Número 9, Andrés Alonso. Eh, ah, el Link. Sí. Número 19. Número 19 Silvio Rolón, número 16 Matías Rosso, número 3, Sebastián Páez, número 7 Jonathan Pérez y nadie más. Ahí está. Estaba Me quedé caballero. sin vos. ¿Te quedaste sin vos? <risas> el caballero está pidiendo que pases el, ¿Cómo pases no? el link. ¿Cómo no? Ahí le vamos a pasar el De link. Arranca el partido, el partido vamos, como siempre. Arriba Vélez, Andres. Arriba Vélez. Un placer para nosotros desde la hora de Burlingame ser el medio con el cual los hinchas de Vélez y toda la familia de Burlingame también puede ver este hermoso cotejo partido, ¿no? Diga usted. Y acá el Amalfitani siempre para nosotros es un orgullo venir y además Teresa la piel pensar de todo de lo que representa Vélez como institución, del ejemplo que es en el fútbol argentino, sobre todo lo que es el armado, lo que es el trabajo constante y demás y la alegría para nosotros de poder transmitir un partido ahí está atacando el círculo policial ataca la las primeras para círculo Levantado, policial le queda pregunta. lejos Ariel cubre, cubre Ariel y saque lateral para Vélez Ay. tiempo espantoso bueno, la selección este, argentina lo dejamos para otro, otro día ya el tiempo y ¿qué, el jugó trabajo. Argentina? sí, jugó con ah, Colombia mirá. lamentablemente no salieron bien las cosas estaba dentro de lo esperado, porque la verdad que es un equipo con, con poco tiempo de preparación, con poco eh, tiempo de preparación, de conocimiento técnico, de saber a qué van a jugar, y quiénes van a jugar y para qué. Recupera círculo policial, se le fue muy larga, se le fue muy larga, así que... La contraposición de eso es lo que le está pasando a Uruguay hoy por hoy, que es un equipo, con, eh, es un, un equipo de trabajo de más de 10 años. De consistencia que los uruguayos tendrían estar enojados si estuviera perdiendo. Pero va ganando. Acá dice... Ahí bueno, acá está. Volvimos. Yo me equivoqué, pues hay que hacerse cargo de los errores. Perfecto. Yo me equivoqué y puse cualquier título. Le pedimos mil disculpas. Perfecto, ahí está el título solucionado. Primer remate de círculo policial, pasa al lado del palo, se salva Vélez. Pido mil disculpas, pensé que había cuente, cuente, copiado cuente. y pegado el, el título que correspondía y después, no sé, cualquier cosa, pero ¿qué le va a hacer? Es lo que hay. Juega Vélez en mitad de cancha, va tocando. Le pedimos disculpas, ¿eh? este, yo me equivoqué en un título que, que puse y tuve que parar para cambiarlo. ¿Qué le va a hacer? Ahí está ese, el si que te no, pasé no, ahora. Si no re, si no porque reconocemos... mi viejo puso triangulito. Puso si no los... triangulito, si no círculo horrores, policial, por eso. Estamos fritos. <risa> si no reconocemos los errores, estamos fritos porque no nos podemos dejar con nadie. Tal cual, tal cual. Pero bueno, está un poco mejor círculo. ¿eh? Sí. Mientras Vélez Vélez lo, espera, más, estaba, Vélez lo espera en rombo. Está con un fútbol más armado, este, el círculo policial, y Vélez Arti lo está dejando venir. Este. Para los que recién se enganchan, estamos acá en Liniers, estamos en la cancha de Vélez. Vélez juega contra el círculo policial. Pasaron nada más que cuatro minutos de partido. Se viene el remate. Bien. Bien, bien parado el arquero de Vélez. Bien, Nicolás, bien, Nicolás. Estaba mirando la jugada, estaba atento, estaba bien parado en el arco y retuvo la pelota en un solo tiempo. Se viene vélez, mueve vélez a mitad de cancha. Pelota al segundo palo, corta bien, círculo. Ahí tiene que. Prisionar. Ahora corta bien, vélez a mitad de cancha, pega el remate bien, bien, bien, bien. remate pide córner. Muy bueno, largo, muy bueno. Ahí vélez, lo que hizo fue anticipar, presionar y anticipar y se encontró con una posibilidad muy muy buena en el arco de la visita sale de vuelta el policial desde el fondo con jugadas armadas se conocen estos jugadores respondió el fortín estar. respondió el fortín con un tiro de Ariel ahora vuelve a tener posición de pelota círculo bien bien Ariel bien Ariel la pelota para el arquero para la visita que sale de abajo pelotazo puede ser mal parado agarrado mal parado el arquero Vélez golazo desde mitad de cancha abrió la abrió el marcador la visita gana círculo 1 a 0 ah, no, golazo golazo pero bueno recién van 5 minutos de partido falta un montón Iba a tener la tenencia de la pelota es Vélez. Se viene con Ariel Cambia A ver Guille Viene sí. la marca de círculo Lateral, lateral en mitad de cancha Todavía estoy pensando Como ese para equivocarme con el título <risa> sí. Pero bueno Se viene Fe El remate Bien. Pasa por al lado del palo Saque de Arco para la visita Saque de Arco número 33 a los 10 eh, a la nocturna en la nocturna tiene que jugar a la bandera acá se puede delante nuestro nuevo ataque ahora el que probó fue Círculo, fue la visita ahora vos fijate la diferencia ¿de juego de cómo Vélez encaró el partido allá en la catedral donde anticipaba y presionaba en la salida eh, a este equipo al, al Círculo policial, es un equipo que sale muy bien armado se conoce muy bien Vamos a ver cómo defienden. Vamos viendo Vélez. Ahí le queda el remate. Bien, Bien. va corner, va corner, primer corner para Vélez. es el primer corner para Vélez y también muestran. A ver, voy a correr un poco más la cámara. Vamos viendo, la tiene Matías Hur. Toca para Facu, Facu para el, para el búho, le dicen el búho el número 15. Se viene Mati, se viene Matías. A ver qué pasa. Abrila, bien. Bien. Lo importante es tener la tenencia de la mueve, pelota. Mueve, mueve Facu. Bien. Le queda el remate bien. el arquero responde muy bien. Se viene la contra del círculo. Sin falta. Lateral, lateral, lateral para ver esa mitad de cancha. Sí, recién te enganchaste. Lo estás viendo a través de la hora de Urlingan Deportes por el streaming de Facebook. Estás viendo al club atlético Vélez que recibe de visita al círculo policial. El árbitro Esto. vio falta. Esto es futsal de AFA. Bien. ¿Se viene Matías Hur? ¿Puede ser? Bien, bien el arquero. Viene el arquero del círculo. Buena, buena llegada de Vélez. Y ahora se viene la contra y está. Nada, nada, nada. La tira muy larga. Muy larga, imposible para el número 13 el círculo policial. Jugador con físico grande. Este, luego lo veremos si está ahí porque sabe saltar y cabecear o si también tiene un buen despliegue. Si es rápido, lo vamos a observar. Ahí lo sale a anticipar y a presionar. Cubre la pelota y busca seguir con el juego. Ahí puede ser, le queda el búho oh, el remate. Por el lado del palo, se salva círculo. Ya sí. es momento de que empate Vélez el partido. Sí, sí, sí, está cascoteando el rancho. Ya hace un ratito Vélez está cascoteando el círculo policial, pero tiene un equipo, está bien armado atrás. La presión hace su es efecto. Buena. Lateral para Vélez en mitad de cancha que pero recupera. A pesar el jugador del círculo policial estaba parado donde correspondía. Luego no llegó. Se viene Vélez, se viene, Vélez, viene Vélez con Facu. Vuelve para no, no, no, no. atrás. Abre. Lo buscaban a Maxi, no llegó. Ahora sale la visita. Bueno, ellos tendrían que estar apretándolos ahora, porque ellos se, arman, se empiezan a armar bien desde acá. Ahí tiene que salir. Otra presión. Otra presión, gana la pelota, gana la pelota al local y que mueve en mitad de cancha. Pasó lo mismo que pasó acá, es decir, la desconcentración, la desconcentración de un momentito. Ocho minutos pasaron de partido, primer tiempo. Gana por la visita, gana Círculo, 1 a 0 a Vélez. Por suerte la humedad no hizo su mella en esta cancha, que está muy bien, está muy sequita. Bien ganada, bien ganada. Porque en el día de ayer y anteayer por la humedad... Desde el jueves, desde el jueves. Se tuvieron que suspender. Desde el jueves se vienen suspendiendo partidos por Pero humedad. esta cancha la verdad que ya la veíamos en la, en la foto que... Y hoy tuvimos que el claro, tema claro. de la luz también uh, Acá los inferiores no se pudieron jugar Porque no había luz en, en Liniers se viene, se viene Matías Hur Le dejan el remate Bien, bien, bien Muy bien, el número 14 Claro, Fede dicen ahí No sabemos a qué dice claro Fede Pero lo decimos, dice claro Fede el Ayer tema... estuve con Ario Ayer estuve Un genio, un genio un lateral a ver, otra vez otro lateral de Vélez está haciendo una seña el jugador de Vélez algo van a armar a ver van perdiendo Vélez 1 a 0 con círculo policial lo buscaban por la línea a Matías no llega saque de arco para círculo el viernes estuvimos, hoy es domingo, el viernes estuvimos, Me corro un poco más estuvimos acá, en está. nuestra casa donde ganó Hurlingham. Ganó Hurlingham de local 3 a 2. Lo viviste por la hora. Buen partido contra comunicaciones. Y ahí Ario metió un gol. Metió un gol, Ario. Aparte te diste cuenta, Ario, que la cuestión es el trabajo, que no es la suerte, ¿viste? No tiene nada que ver la suerte. Trabajo, trabajo, trabajo. Y hicieron los deberes bien, dos herramientas, contención, presión, tres herramientas y anticipación de jugada. Y funcionó, y lo pudieron sostener todo el partido, y le fue bien. Se viene Vélez con Facu, va tocando con Maxi, vuelve con Facu. Vamos, puede ser en esta, ahí... ¿Se viene el círculo? Bien, no, bien, traba bien, gana la bien, pelota. Bien. Ahí está, le queda mag... le Facu. si le puede llegar a quedar. Ahí, le quedó atrás, le quedó atrás. Vuelven Eso, a armar con paciencia círculo. tiraron cortan. todo, tiraron todo, están tiraron jugando, todo. Los dos están jugando bien porque uno anticipa y el otro corta. Y es lo que tienen que hacer, anticipación. No hay más tableros, tiraron todo. ¿Qué pasó? Tiraron todos los el uh. tableros electrónicos, se cayó todo. No sé si se rompieron una tablet. Así que vamos con el reloj... ¿O no? Vamos con el reloj del árbitro, <risa> me parece. Se acaban de perder... 5.000 pesos... ¿Cuánto está una tablet? <risa> sí, no Pero hay que pensarlo al revés. El que les vende la tablet dice... mañana... Pasado mañana voy por allá y llevo otra vez. No, pero está bien que se haya roto, ¿Por qué? No, ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿Por ¿Por qué? Se roto, ¿Por qué? No. Porque o sea, fue no. a través de una jugada que él les tenía, estaba defendiendo. Entonces prefiero, la pelota fue, y no ¿Qué pasó? <risa> Ah, bueno. ¿Y Julia dónde está? está allá. Ah, están por allá. Si sí están más cómodas allá. Bueno, mientras a, tratan de arreglar... ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos aportar a, a la gente? Aportá vos lo que vos... Te, te dejo vos. Mo, momento momento vos? cultural en la hora de un cultural. ¿Qué fuiste ayer? a ver ayer, uh, la verdad? Bueno, mira. Ahí está, Hurlingham es sonido rock and roll. Todo el mundo lo sabe. Pensás en Luca Prodan. Pensás sí. en Dividido. Pensás en Las Pelotas. Y ayer fuimos a ver rock recontra Chabón. Pero un rock de esos de locos. Fuimos a ver a Cabeza de Chola. Bueno, barba, no pudieron arreglar, no pudieron arreglar, faltan nueve, faltan 10 minutos para terminar el primer tiempo. Es una especie de galpón de, de 20 metros de largo por 4 de ancho, galpón de madera. Mueve para trabiles. Eso parecía impresionante, espectáculo muy bueno. van entendiendo, van manteniendo la pelota, hace tenencia de balón el fortín. Tiene una cortada, ahí está, puede ser Matías, ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. Es cuestión, está al caer, está al caer. Es cuestión de que afinen un poco la cinta. Ahí bien que salió. Bien eso, salió, salió bien el círculo. Pero. Se tira los pies, ah, no Desde ahí sos mi.. No, ahí se va a esperar. Sale Vélez desde el fondo. Sale Vélez con Maxi. Con el búho. El búho hace cámara. Viene a recibir acá a la pelota. Ahí está <ríe> la cámara? ¡Ay! Ahí quedó larga. O Se de banda para la visita. Bien, bien bien la recuperación anticipó bien. bien bien muy bien la muy bien la anticipación de siempre Rodrigo. repetimos lo mismo si reciente enganchaste esto lo estás viendo en forma gratuita por la hora de Burlingame Deportes a través del streaming de Facebook bien recuperada bien recuperada puede ser eh ¡Oh! ¡Oh! falta falta falta contra Facu Tiro libre para el Fortín. Está ganando la visita del círculo provincial con un golazo que se mandaron de área a área. Lo encontraron mal parado, lamentablemente, el arquero de Vélez en esa jugada. Y la pelota entró de lleno del arco. Ahora Vélez lo está arrinconando ya hace más de 10 minutos. Y él, digamos, esperamos lo mejor que puedan concretarlo. Los dos son muy buenos equipos. Están armando muy buen espectáculo de sal. Mueve Vélez, mueve Vélez. Ahí lo anticipó. La corta, la Pero el otro cierra. Estaba, Estaba bien parado el último defensa. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Se fue. No le salió a Facu. Y el pelotazo, círculo, no llega. Lateral. Lateral para el Fortín. Sí, sí, sí, sí, te dejaron. Ahí le dejaron el espacio. Podría haber sido, podría haber sido. Y el arquero se tiró. Estaba, estaba esperando que le llegara. vuelve para atrás. Van armando con paciencia. Sigue Vélez, ahí puede ser que le quede el remate, a ver. Vamos, vamos que se tiene que abrir, vamos que se tiene que abrir. Se tiene que abrir, se tiene que abrir. Tiene que abrir. Tiene que abrir. Está apareciendo el arquero que se está convirtiendo en figura ya. Recupera Vélez igual. Sigue, sigue. Sigue recuperando Vélez igual pelota al cielo vuelve a tener la recuperación vélez cambia la que están Pidiendo que se abran. ahí ahí sigue vélez atacando sigue con la tenencia de la pelota con la cancha totalmente inclinada hacia este lado se está defendiendo Veremos círculo si puedo resolverlo se defendía, Hay un se defiende bien Círculo eh... y lo que está buscando ahora es una contra. Pica la pelota. No Vuelve a la pelota bien. muy Arranca todo de vuelta. Círculo espera en mitad de cancha. Y el que va a tocar ahí, el que va a tocar y el que va a armar siempre va a ser Vélez. Y bien, círculo la defensa. Partido para nosotros de trámite discreto, los dos jugando con absoluta lealtad. Muy bueno el arbitraje también, sin problemas. Estamos disfrutando de un partido que va en desarrollo y va evolucionando y veremos... ¿Qué terminan haciendo los dos equipos? Por ahora Vélez está inclinando muchísimo la cancha. Esta vuelta no salió, queda lateral para la visita. Al 9, me parece que viene para el 9, a ver, no. Siguen de acá al lado. Acá está, ahí ah. a ver si se puede robar, a ver si se puede robar, ahí se robó, vamos, vamos ahora Vélez, vamos, hace la personal, vuelve para atrás, cambia, van armando con paciencia puede ser, a ver le queda el remate al número 11, ay, ay, ay, ay. cerca, cerca, cerca Vélez. 5 minutos para terminar el primer tiempo. Gana círculo nada más que 1 a 0. Falta en mitad de cancha. Falta en mitad de cancha. Domingo a la noche, día del padre. Saludos para todos los. Para todos los padres de Urlenan, de, de Vélez, de Círculo Policial y de todos los que nos ven, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Si recién te enganchaste, vos decís, ¿y estos quiénes son? Hacemos televisión de potrero. Desde hace dos años que más o menos tenemos unos más de 50 partidos transmitidos en vivo de futsal para el triangulito, para el selectivo, en handball. Hemos transmitido torneos este, de taekwondo, hemos transmitido el campeonato mundial de taekwondo el año pasado para que sepas un poco quiénes somos ¿Qué hacemos acá, ni yo sé qué hacemos acá el día del padre estamos acá, pero bueno nos gusta, nos gusta el deporte este venimos a seguir a Vélez porque nos gusta buena jugada de círculo vuelve para atrás tranquilo con el arquero quiere salir a la visita a ver si puede Sale muy bien con el pivot. El pivot contra tres. Así que... Sigue siendo pelota para la visita. Ahí estuve viendo el 13. Yo dije que lo iba a observar y vi que la habilidad de él es en, en pocas baldosas. Eh, tiene dominio de pelota y además tiene un físico grande. Por lo cual dificulta que le quiten la pelota sin falta, ¿no? con el, el físico. Remate del número 13... Pegan el palo y se va. Saque de arco para el Fortín. Juega Ville la pelota por acá. El ¡Vale! ¡Vale! claro, 9 se mandó una jugada, pero se la cortaron allá. Se la sacaron limpiamente. Muy buen jugador. La que hizo ahí Dije, ¿qué va a hacer este chico? Si llega a agarrar la pelota al medio Y tiene uno o dos que lo acompañan Va a haber problemas para Vélez, Pero lo cortaron a tiempo Y ahí está el 13 de vuelta Pegó un pelotazo Bomba del 16 Pegó un, pegó un pelotazo que bajó un satélite más o menos digo, La mandó muy arriba Gana Círculo, policial 1 a 0 Faltando tres Faltando 3 minutos 3 minutos 47 para terminar el primer tiempo. Gana la visita. Que ahora no puede, no pudo. Lateral para Vélez en su campo de juego. El 13 no te va a correr para alcanzar tu Lo que él sirve, ya lo vimos, es que pone físico, tiene dominio de balón y resuelve este jugadas. Sale Vélez, Vélez de, de abajo, volvió, volvió Federico Chiroma. El número 10, ¡Sí! corner para Vélez. Ahora sí, queda ahí. Si la agarraba bien era un lindo bombazo. Hicieron la retención justo, le no cortaban la jugada Saque desde la mitad de la cancha en forma lateral para Vélez Hola Mauro, ¿cómo vas? Pierde Vélez 1 a 0 Remate ahí Guillermo Bien la defensa de círculo ¿eh? Vélez no puede entrar todavía Está buscando la vuelta, le está buscando la vuelta el partido ¿eh? Sí, sí, sí Ahora puedes llegar a ser a ver. Ahí a está, ver. puede ser, dale. ¡Ay! Con la rodilla, con la rodilla saca el arquero. El arquero? Otra pelota al córner. El arquero del círculo policial se ataja todo. El mundo. Movió Vélez, movió Vélez, ya para jugó. Se viene Guillermo la defensa del círculo. El bien, eh, bien, bien, bien, lo agarró de atrás, lo sorprendió. ¡Vamos, ah, Ariel! la pelota, a ver, a ver, a ver, ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! Partido de ida y vuelta, señores. Bien. Sale Vélez desde el lateral de este lado. Lado derecho. De la pantalla, señora, señor. Vele sigue inclinando la cancha con la obligación Ahí de ganar. está, peor el, pal, Ay, el palo, palo, palo! cómo te salvaste, círculo, cómo te salvaste. Bien cerrado jugador que está defendiendo a ben Vélez está ayudando a cerrar jugadas y que no aparezca el contraataque de círculo policial ahora sí puede ser a ver vamos Ay. otra vez el arquero el arquero ya tiempos. figura muy bien muy bueno el arquero. Figura el primer tiempo del arquero de círculo policial Ya o sea, salvó bastante ¿eh? salvó varias cuánto falta para terminar un minuto 20 para terminar el primer tiempo Acá círculo 1 a 0 nada más. Tiene el remate de Fede. Pide tiempo, el que pidió tiempo fue Círculo. Allá lo vemos a los chicos de Vélez Arfi. Y para este lado están los de Círculo Policial. Mira, círculo mantiene, el, mantiene medio, el resultado. Lo en los dos extremos justo del... círculo mantiene, mantiene el resultado a través del arquero. Vélez está intentando, obviamente, empatar. Pero, se, que... pero buena la defensa del círculo policial sí, y sobre sí, sí. todo del arquero. Totalmente. Eh, vos hablaste de la defensa, la característica de lo que están haciendo. Están haciendo una buena anticipación. Y la característica de Vélez que nos gusta es que hay un jugador siempre último que está haciendo como el barrido final, es decir, está impidiendo eh, e impidió contraataques. Es decir, que ellos no podían llegar. El primero lo, le hacía el corte quedaba la pelota libre y el último este, liberaba la, la pelota de terreno del terreno de juego de Vélez Bueno, esa es nuestra humilde opinión, ¿no? claro. Bueno, la va jugada vaya, el saque de arco de círculo, bueno. muchas gracias. <risa> Distraído pelotazo. hablando. Bueno, ahí la tiene la cancha inclinada. A ver, a ver. El 9 cambió de lugar. Está atacando por el lado izquierdo. ¿sí? <risa> vamos ahora, vamos ahora que no se va. Dos contra uno. Dos contra uno en Fusales gol. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué El arquero con la cara no, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Ya estaba en el piso. Impresionante. De que te salvaste, Papi. Pero bueno. como digo Se yo... levanta el público, se levanta el público del Fortín. Faltan 50 segundos. Gol clave si mete Vélez ahora acá, eh. Impresionante, loco. Pero se viene el círculo, no le haga falta. Bien. Impresionante. El otro día vimos una tajada de Lucho con la cara, Uf. esta mejor todavía porque el arquero no ya apuntó. estaba en el piso. Se viene Vélez igual. ¡Ay, mirá, le quedaban! Impresionante. Pelota larga de círculo, no llegan. Vamos con el arquero, vamos con Vélez, que quedan 25 segundos. Toda una vida en el futsal, 25 segundos. 17. La pelota la tiene Vélez. Lateral, lateral, faltando 13. No se termina más. Ahí está. ¿Qué culo? Ah, no, no, no. Pidió tiempo Vélez, pidió tiempo Vélez para el lateral. Le tiempo Vélez en el lateral. Faltan 13 segundos, Vélez lo quiere empatar en esta. ¿Tiene un lateral a favor? No tiene que empatar, porque ¿sabes cuál es mi opinión? Que los goles no se merecen. Los goles se hacen. Si no hay merecimiento, pues el gol lo tenés que concretar. Tenés que verle, buscarle la vuelta. Ellos tienen un muy buen arquero. No es un dato menor. Ya no podés patear cualquier cosa porque el arquero está atento y sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí, está, muy ganando, bien. está ganando el partido está por, ganando por el arquero. Bien. Y porque es contiene, está conteniendo, tiene una muy buena defensa, tienen dificultades para arrancar con claridad en un contraataque, porque Vélez lo marca muy bien atrás y vamos limpia a ver. Todas las Vamos paladas. a verle qué tiene que ser en esta, vamos. El desarrollo de la jugada continúa de este lado. Vamos, vamos, vamos, vamos que tiene que ser que A ver. Ahí está. 8 segundos. 5. Ya está, va a terminar el primer tiempo. Con el remate, con ese remate termina el primer tiempo. Lo estás viendo por la hora de Hurlingham. Muchas gracias a todos. Cinco minutitos y volvemos. Gana Círculo, 1 a 0. Vamos no, arriba. Bueno, ahora va a arrancar el segundo tiempo. Está ganando, si reciente... Estamos acá, ¿no? Si reciente prendés, está ganando Círculo, 1 a 0. Un golazo de mitad de cancha. Sí. Después Vélez se encontró con un gran arquero que recién pasó. Uh -huh. Y le dijimos, la verdad, que te atajaste todo. Sí. Eso fue más o menos lo que pasó en el primer tiempo. Está ganando Círculo, 1 a 0. Ahora bueno. va a arrancar para arrancar ahí el segundo tiempo. Arranca nomás, mueve Vélez, mueve el Fortín y vamos, vamos que 1 a 0 no es nada. Arranca el Fortín intentando inclinar la cancha. Se viene tal cual con Luis, Facu. El ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol tempranero en el segundo tiempo! Se venía... Todo lo que no se pudo conseguir en todo el primer tiempo donde Vélez inclinó la cancha en el arranque del primer tiempo. Un gol muy parecido en cuanto a lo rápido. Maximiliano Bravo, el autor del gol, el número 3. Lo que pasa es que... Circuito... uno a uno estamos ahora. Se, viene el... ahora se venía la visita. Un partido más que interesante porque... Durante todo, el, durante todo el primer tiempo Círculo jugó muy bien, con defensa, en su área perfecto, tenía problemas para el contraataque. Ahora con la obligación de volver a anotar, vamos a ver qué hace, cómo se abre, si es que se abre o no. Uno a uno, uno a uno. Como dijo un amigo mío, ¿por qué...? ¡Apretabele, ¡Apretabele, con Matías! Como dijo un amigo mío, ¿por qué lo saludaste al arquero pobre? Dice, lo fundiste. ¿Fue ¿No ¿No? a <risa> propósito, no? No, no, no, ¿qué va a pensar no, la gente? No, no, no, es una broma. Porque la verdad que justo, la verdad hizo... Arquerazo, arquerazo. Gran trabajo en el primer tiempo el arquero del círculo policial. Eh, el primer gol que hace el círculo policial también lo agarra desprevenido el arquero de vélez con un tiro desde el arco. Ay, la había ganado Vélez y lo que sucedió en el segundo tiempo es que en el arranque Vélez hizo lo mismo, es decir, en frío llegó con una jugada rápida y bueno, fue gol y empate por suerte muchas gracias a toda la gente que se va sumando muchas gracias Gustavo feliz día para vos también como le gusta el futsal está en todos lados ¿no? El papá de Leo, Villarejo. Mira si estuviéramos en Urlingan, Gustavo te pedía que me trajiera unas empanadas, pero <risas> como estamos en lineal, no te la voy a pedir porque queda un poco lejos, viste. Va jugando Vélez en mitad de cancha, están empatando, están empatando el Fortín 1 a uno. El gol lo hizo Maxi Bravo. Opa, Patadita en mitad de cancha. Sí, para Vélez, para Vélez, para Vélez. Para Vélez, por si no quedó claro. ¿Quedó claro? Está bien. Vamos a ver qué tiene preparado. Cómo arman las jugadas. Eh, Joaquín Rabanal, ¿cómo van? Empataron uno a uno. Vélez, círculo policial. Partido parejo, aunque Vélez... La verdad lo merecía. Ya en el primer tiempo había inclinado la cancha muchísimo. Ahora la tenencia de bueno, balón. Tiros en el palo. El arquero del de círculo policial que hizo un trabajo excelente en el primer tiempo. Hay que apretar, hay que apretar, hay que apretar. ¿Tú ¿Tú apretar? Dale, dale, dale, dale, dale. Sí, dale, aguanta, dale. El anculito, un partidazo el otro día de Román. La verdad que lograron sacarse la mufa con trabajo, a mí me encantó porque lo que hizo triangulito el otro día fue la cuestión de demostrar que todo el trabajo que se hace rinde sus frutos, si vas a creer en la suerte y luego estás en el normal, qué suerte mi suerte, Ay, es laburo, es laburo, si laburás mucho y te esforzás mucho podrás tener alguna que otra subida y bajada pero luego tu promedio tiene que ser bueno después, Pelota es largo, ahí va. Ahora la recupera mitad de cancha Círculo Policial. Eso, vamos a ver qué organiza Círculo Policial. Pelota para Vélez, pelota para no! Vélez. No, ¿qué te pasa? La hora se sacó la mufa. Sí, sí. Pero nos la sacamos este, doblemente porque también había... Se ganado venía Vélez. Vélez antes de que ganara Triangulito, había ganado Vélez antes Gan. en la catedral. Nos falta con el handball nada más. Claro, estamos esperando que el, el handball y el estadio pueda sumar por el pibe. Se, eso se, se matan entrenando. Lo que pasa es que es muy altamente competitiva. ¿eh? Espera que se viene el círculo, el número 13. Ahí está, abre. Ahí está el remate. Pelota al lado del palo se salva a Vélez. Hablábamos de Humboldt, que la Liga de Honor es altamente competitiva. Ahí. No hay mucha Ah, sí, ahí, Ay, no hay Todos ahí. jugadores de selección en Aparte, handball Aparte está lleno de jugadores de selección en el handball Y es muy complicado ahí sigue sí, viene Vélez, ahí está Ahí, no. y la pelota al segundo La no. pelota al segundo palo Podría haber sido, podría la haber sido pasó por delante del arco Y dijo, yo estoy acá ¿Qué onda? Nadie me cabecea, nadie me patea Sale el arquero No creo que le convenga así por lo policial Círculo no se entendió solo, está Facu. Por eso, yo creo bien, que Facu, bien, a, Facu. al arquero de Círculo Policial le conviene quedarse donde está. Le pasa no Maxi por el, el seguro lado. En la función a de tocar con el búho y vuelve, vuelve, vuelve. La tenencia para Vélez. Ahí, en el piso, ahí está. Le queda, Uy. le quedaba Matías muy bueno, ahí, se salva. Muy bueno el arquero de Círculo Policial, muy bueno, ha salvado cada cosa. Ahora cobró una falta que yo no la vi. Me cobraron falta a Matías, yo no la vi. Para mí no fue. Sale círculo. Va armando. 13, y ya eh. empieza a aparecer el arquero. Empieza a aparecer Nico. Y juega con Matías. Y se viene la contra de Vélez. Palo y palo. Deja un hombre en el, en el camino. Y sigue con la pelota Matías. Targala. Bien. Se viene con Abrila, abril, se viene Vélez con abril. Facu. Vuelve con Maxi ahí está. Uh, bien, bien la pared, parado, bien el remate. Bien Vélez, bueno. bien Vélez y bien parado el arquero. Sí, sí, sí. Bien Vélez y muy bien el arquero del círculo policial. La verdad. Bien parado. tan largo. Recupera. Es un 2 contra 2. Vamos. vamos. Sí, pasión. Sí, así la voz. Vamos, vamos, vamos. Ahí se resbala. Se viene el círculo. Bien, bien la defensa y ahora se viene Vélez en la contra. Sí, ahí está con Maxi. Falta, falta, juez. A mí se falta, pero. Cobre, cobre, juez. No cobran, no cobran. No cobran, che. <ríe> se viene el círculo, bien. Bien, Vélez. La hora de Urlingan Deportes en la noche de Liniers de Capital Federal. Día del Padre. Día del Padre viendo. Un día de padre bello, y, yo, artistas, y yo trabajando ¿sino? con vos, ¿viste? ¿Qué lo vas a hacer? Mira, mira, mira. Bien la defensa de círculo. Pelota en el medio, recupera ahora Vélez, se viene, puede ser, ahí está. Bien la defensa, bien la defensa de círculo. Y ahora se viene la contra, y palo, y palo, y palo, y palo. El arquero que responde. Y bien la defensa de Vélez también. ¡Qué arco para el Fortina todo muy esto! Muy buen partido. Si fuéramos los maestros, le ponemos a los dos. Pasaron. Felicitados los dos equipos. Estamos viendo un espectáculo futsal muy bueno. 13 minutos 30 para terminar el partido. Se viene Vélez, lo tocaron, sí, cobra falta el juez. Estaba ahí cerquita. El juez de allá, el, como le digo yo, el larguirucho, sí. eh, bueno, larguirucho? pero no me escucha, no me escucha. Eh, estuvo con el Triangulito y Comunicaciones ah, el, otro ese, ese, ese el, es que el otro día. El que vos dijiste el otro día Entonces también lo dirigió Vélez, para mí fue el mismo que lo dirigió en Catedral. En la catedral. Contra ¿Eh? Sportivo Barracas, creo que sí. Y ahora le vamos pregunta, a preguntarle, le ¿cómo le, a le eh, bueno, entonces, ¿cómo te va? ¿Lo ¿No viste ya en la catedral, por casualidad? ¿Fuiste dos veces a Burlingame. Bueno. Bueno, vamos a si, ver la, qué pasa. si la abren al número 2, que se llama Ariel, yo creo que Vélez tiene grandes chances sí, sí, de. Sí, porque está de, sacándole punta al piso. Tiene grandes quiere, chances de, de, de empezar a ganar el partido. A ver. Lo, Sí, para mí la pelota va para el número 2. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a ver qué arma Vélez, pero para mí el remate lo tiene el número 2. Juegan para él. ¡Y yo que Te dejo la transmisión, voy a ser técnico de futsal <risa> Chao, me voy a la mierda Claro, yo que te dije, desde acá se veía que podía ser bueno, gol Gol de, de, de Ariel, gol de Ariel, 2 a 1, gana Bele. La hora, juez, ah, ya me dije. No me toque el brazo No me toque el brazo, estoy con la cama, me la mueve para todos lados A ver qué hace Bien vele, bien vele ahora en la marca. ¿Recupera? Mira, ¿Recupera? ¿No se le va? ¿No se le fue? ¡No! se le fue, se le fue, se le fue. ¡No! No me lo, lo, fue lo fue diga acá, Se le fue, Pero no, el chaval seguía, ¿viste? Bueno, se viene el círculo con la pelota en mitad de cancha. Puede ser que la pierda, a ver. La perdió, sí, patarrito, patada, no, Roja, charco, roja, roja. Roja, roja, roja, No. No. Les sí. la vida. Terrible patada de atrás. Aparte que la patada innecesaria. Para lo que fue todo el partido, que han jugado con lealtad, no tenía sentido esa patada. Si venían jugando muy bien. Los dos equipos, 10 puntos. Ahí para mí se equivocó el Arguirucho. Adriana Mabel Liotti. Vamos Ari. Joaquín Rabanal, golazo. ¿Por lo bien en el otro partido? Estuvo en el no tuvo así en el primer tiempo. Sí. <risa> ¿Estás seguro, usted? Sí, sí. Ahí pasa gente de, de círculo. Porque ahora juega, ahora después de este partido juega sí. la tercera. Inferiores, escuchen, inferiores se suspendió por falta de luz. Así que si me preguntan cuándo se va a jugar las inferiores, es I don't know, no, no lo sabemos. No lo sabe cómo se van a jugar las inferiores todavía. No sabía que sabías hablar inglés? Y ¿Es, lo que único que no sé, no? es lo único que sé. El, no lo, me, pe, no me pregunten más nada. Corresponde a la lección esa que pagué hace como ah, 40 sí, mano, años mano. atrás. Mano, mano de Ariel, se lo vio desde acá. En realidad, ahí pasa Larry. <risa> <risa> sí. Lo parás y decís, che, pues me lo escuchame, lo distraes. Pelota para Vélez, pelota para Vélez. ...está ganando el local, el Fortín... ...está en su casa, en el Amalfitani... Tranqui, tranqui, ...gana tranqui, 2 a tranqui, 1, no, faltando, 12, faltando 12 minutos... ...para terminar el partido, gana Vélez... ...y digan, no sé Con qué crees... ...con las herramientas que hagamos. ...con tensión, mantener la presión... ...dos herramientas fundamentales... ...y la concentración emotiva y psicológica del jugador de alta competencia, como son estos, es fundamental. La cabeza, cubito, loco. Mirar, y mirar, y mirar, y mirar. Se viene Vélez. A ver, a ver, a ver. A ver qué hace acá, cómo resuelve. Bien Ariel, ¡Bien Ariel, se viene. Lo que pasa, yo te dije que en el primer tiempo, el círculo policial no tiene herramientas para el contraataque. Este, y entonces... Sí salen bien hasta acá, pero cuando tienen que resolver ahí, no me convencen demasiado. Me convence, sí, me juegan a la mitad de la cancha, defendiendo en su área, son muy cerrados, muy bien. Pero bueno, eso lo digo ahora, pero viste cómo son los goleadores. En dos minutos hace un gol y se tapa la boca. ¡La agarró afuera! Perdón, ¿eh? Pero... Está bien. Se viene círculo. Este está jugando muy libre. Y Vélez se está equivocando, tiene que salir a apretar más arriba, ahí, más acá, a este tiene que apretar. Ahí está, ahí sí, bien, bien, bien. Eso, eso, adelantar la línea y apretalo. Bien, se a los, fue. A los Estoy chicos de, los chicos de la Cortá. primera de Vélez le saca las fotos, si te gustan las fotos que le sacan a Vélez, Fotografía Estudio H muy buenas fotos lo encontrás en el facebook así fotografía estudio h nosotros h con h a c h h -E. H es como se escribe h muy buena la foto la estuvimos viendo el otro día no es porque nos haya sacado una foto a nosotros no se vaya no. a creer nos sacó lindo nos sacó que lindo bueno porque nos sacó lindo no no lo crea no somos tan cara dura vamos pero no tanto y Vélez se está atacando y sigue inclinando la cancha. ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Empató! ¡Empató círculo! -Live -Live muy bien resuelta, muy bien resuelta, empata círculo. Y todo vuelve bueno a empezar. Dos a dos. Selección individual del jugador. Muy falta, bien a la faltan 11 minutos. Faltan 11 minutos. Falta un montón. Se viene Vélez. Ahora se va a repartir la misma historia. Vélez va a inclinar la cancha. Partidazo. Partidazo Ojo. está viendo por la hora. Abrila. Vélez va a inclinar de vuelta la cancha. Se viene el búho. Recupera Vélez recupera dale dale vamos guarda que te van falta falta tiro libre para el fortín faltan 10 minutos clavados una eternidad en futsal 10 minutos y en 10 segundos te resuelven a veces un partido siempre decimos lo mismo ¿eh? sí. bueno otra vez es una eternidad, 10 minutos. A ver qué pasa, qué arma. Vos qué decís, sabiendo, vos que de acá ves todo, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué pensás? Se la va a tocar el 7 a Facundo Ferreira. ¿Qué encontrado eh, La cancha tiene. me parece. ¿Está mojada? La cancha está mojada. ¿Ves? Ahí está. Está bien lo que hacen porque hemos visto partido de futsal donde de repente un jugador eh, sí, te puede se regale no, se pega un golpazo, puede pegar un golpazo o sea, en la que, cabeza. La verdad está bien que se seque para la seguridad de los jugadores. igual igual el personal de Vélez que tiene los elementos que se necesitan y están trabajando sobre la cancha. Nosotros seguimos enfocados en donde quedó para la jugada, que es una jugada de ataque a favor del Sporting. Saludos a todos los que nos miran, saludos a todos los amigos y amigas de allá de Burlingame. Ayer fuimos a ver la cabeza de Chola en la cancha de Bolo. Espectacular. Ahí sale Vélez. Sigue el partido, Federico. digo para ¿Qué es eso? Si tenés ganas de el partido. Sigue sí, el partido donde Vélez va a tratar de armar. Recupera Círculo. No hay que hacerle falta, no hay falta. Ahora recupera Círculo. Le cobran falta, sí. Le cobraron falta a Facundo. ¿En el futsal no existe, como en el fútbol, el hecho de que si tenés la pelota y te hicieron una falta que, que puedas seguir jugando o no? A veces sí, a veces no. Sí, ¿Depende del juez una cosa así? Por, ejemplo, por ejemplo, el gol de círculo, el 2-2... a -2. Hubo eh, un muchacho de círculo tirado en el, en el campo de juego y el juez dijo, siga, siga, y vino el gol de ellos. ¿Cuántas faltas van? ¿Cuántas faltas van? El, el Dos iguales en falta. No, a ver, no veo nada. No, no tengo nada, no, no vamos a mentir, no tengo ni idea. ¿Puede ser que haya 5 a tres? Vélez tenga 5 y la visita tenga 3. Me parece que sí. A después pues voy a hacer un acercamiento. En es, que, es que es al lado de los, de los dos dos. Ahí están Hay uno, Ahí uno dice cinco ahí. y dice tres. Más bueno, chico. Cinco, bueno, cinco faltas para Vélez y tres y para, tres la, para visita. la visita. Así que Vélez no puede hacer más faltas, digamos. Porque si no le van a cobrar de, de nada. Mueve Salve, círculo, círculo, mueve círculo. Sin falta, sin falta, vamos. Vamos que estamos, estamos bien. Mueve círculo. Saque de arco para el Fortín. No, lateral Es un lateral Perdón, lateral para Vélez Ahí movieron Vamos con Mati Le queda corta Lo anticiparon Se viene el número 4, puede ser Se rebala solo, solo con la pelota Se viene la pelota acá está hablando con dos jugadores nosotros por una cuestión nuestra no enfocamos situaciones de violencia ni cuando hay controversias entre los jugadores porque no, no aporta absolutamente nada y no nos interesa ya lo ha resuelto eso el, el juez sigue el partido nomás lateral para la visita La pelota se va y ahora lateral para Vélez. Que falta un montón, nueve minutos Vélez. Falta un montón, vamos. Vamos con Facu. Le pega, le pega, le pega. ay, Se va el córner, me parece. ¡Apa! No cobro, no cobró. Pelota en largo, juega círculo. La baja el número 13, muy bien. Sí, ese, ese. eso es eso. que yo te dije que. Ahora se viene Facu. Se viene Facu, cámbiala, cámbiala. Ahí. Pelota para Vélez, en mitad de cancha, que ya jugó. ¡Abren con Facu! ¡Otra falta más! ¡Otra falta más y me parece que cuatro, cinco iguales, ¿no? No, hasta ahora dice 5-4. Qu Quinta, ¿no? parece que cinco iguales en falta ¿eh? se viene Facu que te hagan una falta más buscale una falta más Ahí. se le va, se le va lateral lateral para Vélez partido disputadísimo este cinco momento, iguales en falta en 24, faltan empate en dos se viene Vélez recupera Vélez la pelota Ataca del centro y empiezan a dibujar y a pensar qué van a hacer. Círculo se mantiene en su área. No intenta nada de salir. Sale cruzado. La pelota llega a Nicolás y sale Vélez de abajo. Faltan ocho minutos. Se viene Facu. Hace la personal. Cobran una falta más. vamos Cinco faltas igual iguales en 5, los dos equipos en falta. ¿Ahora igual en 5? Sí. Bueno, una falta más entonces. Qué Mientras partido. tanto, acá atrás, acá bueno, atrás está la tercera. Están entrenando allá. Después los enfocamos. Después si tenemos tiempo, seguimos con el partido que está a full el partido este muy bueno. Fue Vélez. Tenencia de balón. No hay que hacer falta, no hay que hacer falta. Sin falta, sin falta. Sin falta, vamos. Vamos. Vamos ahora. Vamos ahora Facu. Vamos ahora. Uy, la... Se salvó el Círculo, policial. Se salvó la visita. Se salvó. ¡Bien! Mira el búho! ¡Bien Rodrigo! Juega Círculo, juega Círculo. Yo te dije que esto iba a ser un partidazo. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos con Mati! ¡Ahí! La pelota al segundo palo no llega. ¡Saqué arco para Círculo que se viene salvando. salvando! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Dijo que paren un poco a ¿ver? Hace cambio, Vélez. Hace cambio, entra Ariel. Otra, otra vez, otra vez. Agua en la cancha. Bueno, mientras hay agua en la cancha, mostrar a los chicos de la tercera que están acá un ratito. A ver. Que están entre... Levantalo, Fede. Hola. ¿Están ahí, ahí están entrenando ahí, al costado. ahí están los chicos de la tercera muy están bien entrenando. nosotros seguimos el partido sigue acá muy largo el cable hoy ¿eh? y a veces <risa> <risa> <risa> si me lo voy a tragar muy largo el cable hoy ¿eh? Voy a tirar el cable, se mete un gol Vélez, tiro el cable, tira el cable. Bueno, no, me mentir. Me todo. Bueno, sigue el círculo policial con el club atlético Vélez empatados en todo. En el tablero, en goles, en faltas. A todos estos faltan siete minutos nada más. Bien, Ariel. Vamos, Mati, tírase el Ariel. Ahí. Ahí queda, ahí queda, vamos, Ariel. Abre la pelota, y está. Ay el arquero, el ¡La Sí, fue la policial siempre presente toda la noche parado en el lugar que le corresponde. Muy buen arquero, la verdad. Va vamos a vélez, vamos a que va a quedar, vamos a verle que va a quedar. porque vélez se ha inclinado de la cancha, pero totalmente durante todo el partido. Bien, listo, listo. Hace efecto, hace efecto. Hace efecto la presión, vamos, vamos con Maxi. Sigue Ariel, vamos con Maxi. Se viene Vélez, con paciencia. Matías, ¿le queda Mati? ¡Ay! Le queda larga, larga, larga. Y las pelotas para la visita. Lo, sé, lo estás viendo por la hora de hurling a deportes a través del streaming de Facebook. Lo estás viendo gratis. Nada más. Bien. Bien Nico, bien Nico. Fue a círculo, mitad de cancha. Faltan 5 minutos 40 para terminar. ¿Por qué los partidos son así? No puede haber un partido tranquilo, digo yo. La pelota para el arquero de Vélez. Y sale, se sale, y sale el Fortín tranquilo con Ariel. Maxi. Fede. Fede que quiere encarar, Fede que no se la pueden sacar. Dos contra él. Hay que buscar la falta, sin falta nosotros, sin falta nosotros. ¡Arco! ¡Ay! Uy. Otra vez, tercera. Voy marcando tercera. Ya va a llegar, tercera. ya va a llegar. Sin falta, sin falta, dale. No sé si me escuchan, viste, pero yo les grito. Sí. No te van a escuchar si los pibes están metidos ahí adentro en eso que nosotros llamamos el suelo santo. ¡Listo, listo! Lateral para el Fortín en mitad de cancha. Ya jugó. Juega con Fede. Juega con Ariel. Vamos, Vélez. Vamos, Vélez. Maxi. Ariel vuelve con Maxi. Pelota para Vélez. Con paciencia. Juega, Vélez. Ahí está. Quiere salir. sale. sale. Salen. Cuernito. Y el arquero de Vélez, muy Nico. Bien, Pelota. Bien Nicolás, bien Nicolás. Yo te lo marqué al 13, que el 13 está para eso. Tiene un físico grande, atropella, tiene dominio de pelota. En esta puede la salir la contra. En esta, en esta puede salir la contra. En esta puede salir la contra. A ver, a ver, a ver. Listo, vele, vele, vele. Ah, mira vos. Cerca, cerca, cerca. Pero. Ya no seca. Ya no seca. Pero pudo haber sido peor, la verdad es que para la humedad que hay no ha sido tanto. En general la cancha está buena. Faltan 4 minutos 20. 4 minutos 27 para terminar el partido. 2 a 2, estamos en el de resultado. 5 si, a 5 en falta. falta. Estamos Empatados muy bien. en todo. Y este cable que.. Y... Bueno, bueno, miralo. Ya movieron, ya movieron. Le queda... ¡Eh! ¡Le toca el brazo! ¡Jue! ¡Eh! ¡Era falta! Más cerca de la jugada de los jueces. Se viene el círculo. Nada. Agua. Lo agarraba del brazo. <ríe> Yo le grito, eh. Vamos, vamos. Sigue sí, jugando Vélez Arfi contra el círculo policial. 2 a 2, 5 a 5 en falta. Vélez está inclinando la cancha como pasó toda la noche. La verdad, ¡Oh, no! Pero loco, no toda va a cobrar la, nada. Toda la noche la cancha ha sido inclinada por Vélez Arfi. Esa es la verdad. Ellos han tenido en los dos goles. Eh, en el último, sobre todo el empate, una jugada individual muy buena, el jugador del círculo policial después el resto 3 minutos 20 para terminar se Ahí viene Vélez se viene no Vélez toda noche así, toda, toda noche en el área de ellos el círculo policial y Vélez atacando así va así vamos a correr un poco más ¡Mueve Vélez! ¡Mueve Vélez! Tenencia de pelota, tranquilidad, ha paciencia sí. Ellos se Hasta que, no se que se pueda, ¡vamos! ¡Ahí va está! 2 a 2 va Lucho Dos a 2 al partido, Vélez contra el círculo policial también están igualados en falta. Cinco cada uno. ¡Sin falta, sin falta, sin falta! La pelota de la, pelota de la visita a mitad de cancha. Juega Círculo, juega Círculo. Ahora le queda, le queda Ariel. ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¿Vamos, Ariel? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ariel. Ay. Sin falta. Bien. Partidazo. Bien, sin falta. Sin falta, sin falta. No. Ah. Sexta, entonces. Ah, retención ¿Qué, qué Estamos desde acá, desde el barrio de Liniers De la capital federal Transmitiendo la hora de Hurlingham Deportes A través del streaming de Facebook Que vos lo ves en forma gratuita Te puedes decir a tus amigos que lo miren En la hora de Hurlingham Deportes Ahí vas a ver, en esta ocasión Vélez Artil U otras ocasiones por ver al triangulito de Hurlingham O en otras ocasiones también handball en la Liga de Honor De la República Argentina hay distinto tipo de cosas Un minuto 49. Un minuto 49 en futsal es un montón. Están secando el piso. No porque haya humedad de ningún tipo. Es que los jugadores es se caen. la transpiración, la transpiración de los jugadores. Pelota para, para Vélez. Faltando un minuto pues La verdad que puede ser riesgoso. A veces se pegan unos golpes feos los jugadores. ¿no? Movió Vélez. Con Fede, con.. Seguimos con Facu, vamos, vamos Vélez, vamos Va armando Vélez con paciencia puede ser, ahí está Mira vos, mira vos Justo, justo de cuarta vez Justo cuando el arquero del círculo policial estaba caminando para el otro lado, la pelota pasa Cerca, cerca del palo Está cerca, está cerca Vélez, Vélez está cerca Corner A ver Vamos en este corner, cuerpo. vamos Le queda Ay. Le queda a Fede Ay, uh. mira vos Quinta vez Yo lo estoy contando todas las veces que va llegando Vélez Cinco veces Minuto 20 ah, Está al caer, está al caer, está al caer, está al caer, caer la presión Vamos Esto Vamos, presión. vamos esto es poder sostener un tipo de trabajo. Vamos oh, Facu. Bien contra la vuelta. Buena también? pelota. Es Buena pelota. ¿Qué el remate? Mira. Fe. Falta, algo. Mirá el otro, mirá. Ya van a meter eso. En... Me iba. afuera, mirá si llegaba a ah, Más me iba, me iba. <risa> vamos, vile, vamos. Paciencia. Fede. Paciencia, paciencia. Ay, lateral para círculo. Sí, Faltan 49 segundos. 49 segundos. Qué manera de sufrir. ¡Sin falta! Dale, Facu, dale, Facu. Ahí está Mirá mirá, mirá, mirá, mirá, esta mirá, mirá, mirá, no te la... puedo. las estoy contando. Seis veces muy buena llegada del equipo de Bélez Sartre. De área de falta la definición. Pero la producción vamos, vamos, Mati. de fútbol es muy buena. ¡Pero cobré, loco! Muy buena la producción de fútbol de Bélez Sartre. También hay que reconocerle la capacidad de cerrar y de marcar en su área. Están pidiendo un minuto. Pidiendo... ¡Cobra una falta más, hermano! Bueno, la verdad es que es un partidazo en sí. Partidazo donde total. seis veces conté yo. ¿Dónde Vélez? ¿Dónde Vélez? No, donde Vélez tiene la tenencia de la pelota, arma tranquilo las jugadas. Y no se le da, la, la verdad le falta el toque final. Yo mi visión es que tiene una gran producción de fútbol, una gran producción de jugada, de tenencia de pelota. Bueno, a veces falta la definición, no es fácil porque del otro lado hay un equipo que más sabe bien, marcar, bien, bien, sabe bien, marcar. Bien. O sea, es a favor de Vélez, toda la producción es positiva para Vélez. Vélez va a tener, Vélez va a tener, va a tener. Muy Además, muy estamos 5-5 en ah, falta. Una, una falta más. más. Está bien, pero más allá de eso, lo que se produce es esto. Es decir. Vélez es el que está proponiendo toda la noche ha inclinado la cancha y ha jugado permanentemente en territorio de la visita del círculo policial ellos las dos veces que salieron se encontraban con dos goles este, de contraataque con jugadas individuales ¿eh? buenos goles, pero con jugadas individuales ¡Vamos, Vélez! ¡Vamos, Vélez! Pelota para círculo faltan 23 segundos. 23 segundos. Estamos a.. vamos Sin falta, sin falta. Listo, bien. 10 segundos. 10 segundos. 5 3 segundos. En ataque para Vélez. como lo dijimos toda la noche, ha sido así. Le marcan desde todos lados. que faltan tres segundos, tres segundos. Por eso pide tiempo. Vélez, y vamos a ver qué pasa en estos tres segundos. Porque tienen una, una jugada, no. una jugada. Eh, van a hacer una, la una pelota, salida lateral. La pelota es de Vélez, así que bueno. Eh, Qué lindo que es el futsal, ¿no? ¿Qué puedes es, decir no. de este deporte? El futsal es muy lindo. Aparte, lo bueno que tiene es que de repente vos vas viendo desarrollo de determinado tipo de juegos. Como digo yo, desde la comodidad nuestra, que lo estamos viendo acá, no entrenamos, no jugamos ni nada, hablamos y decimos cosas que a veces se y a veces los jugadores te, te muestran que las cosas suceden cuando los jugadores quieren, ah, y no cuando vos analizás, ¿no? Eso está bueno es interesante pues, así ah, como que hablés un poco al pedo <risa> está bien <risa> no en una situación vamos, vamos a sí, verle, vamos a verle en esta o sea es que mueven la pelota Algo y tiene alguien, que y uno, y uno tiene que patear el arco es así vamos a ver quién patea vamos a vamos a ver qué pasa como dijo Federico tres segundos, uno lo toca y el otro patea el arco, si no, no funciona a mí patea Facu número 7. Va a patear Fede. el arquero. Se terminó. Terminó el partido. Partidazo vimos acá en Liniers. Empató Vélez 2 a 2. Lo no pudiste ver por la hora de Burlingame. Nada, la verdad muchísimas gracias. Gracias a todos por vernos, que ande todo muy bien, la hora de Burlingame junto a los vecinos y muchas gracias a la Comisión de Futsal de Vélez por tenernos presentes. Que ande todo muy bien, buenas noches. La Vuelta Olímpica, una vuelta por todos los clubes. Salimos, paseamos, damos una vuelta, entramos, charlamos, les preguntamos cómo andan, ellos nos cuentan, luego hacemos un resumen y vos lo escuchás. No te olvides, de lunes a viernes a las 21 horas por la hora de Radio Web. También tienen lugar en la radio. Deport Flash. Tres resúmenes diarios de lunes a viernes. Solo por La Hora Deportes.